ejercicio 55 de bachillerato de 2014 también menciona eh, este año se han hecho hasta el momento hasta ahora en junio dos exámenes y uno de ellos menciona así una boya es un objeto flotante situado en el mar lagos o ríos navegables con la finalidad de orientar a las embarcaciones la siguiente imagen representa una boya en forma de esfera si la longitud del diámetro de la circunferencia mayor de la boya es 40 centímetros, entonces, el área de dicha boya en centímetros cuadrados es... Bueno, lo primero que debemos presentar aquí es, ¿qué, ¿a qué se refiere con el diámetro de la circunferencia de ma mayor? Bueno, si nosotros pensamos, aquí pueden haber circulitos, pero hay una, que es la más grande de todas, y es la que bordea el centro... De, de esa boya, o sea, la circunferencia o el círculo que está por dentro, en el centro, esa es la circunferencia de mayor longitud, una que va por acá. Debemos encontrar el área de esa boya, el área total. Tenemos que el diámetro es 40 centímetros, o sea, la distancia que existe de acá a acá es de 40 centímetros. Si lo vemos de otra, de otra forma, es la boya, el radio, y esta es, esta es la circunferencia de mayor longitud, esta que está acá. Y para encontrar el área de, eh, de toda la esfera, en realidad, es esta fórmula, que es en realidad sacar esta área, el área de ese círculo, y multiplicarlo por 4. Eso sería para poder sacar todo el área de la esfera entonces nos vamos a dar a la tarea de encontrar esa área bien tenemos entonces que en, la, en el enunciado nos dicen que el diámetro es 4 perdón 40 por lo tanto r el radio es 20 entonces para sacar el área dice que el área es sacar el área del círculo mayor y multiplicarlo por 4 entonces 4 por pi por r al cuadrado recuerden que r eh, es el radio y si sacamos pi por r al cuadrado es el área del círculo mayor entonces como es r r sería 20 al cuadrado que esto entonces sería igual a 4 por 20 al cuadrado que es 400 Por tanto, vamos a hacer arriba. decimos que sería 4 por 4 16, o sea, el área total es 1600 pi. Ese sería el área total de la esfera. Esa es la respuesta. Entonces vamos a verificarlo. Y entonces dice que es la opción B.